Este es un vídeo serio, vamos al grano. La comunicación no verbal representa un 70% del total. Así que los gestos que hacemos con las manos, cómo miramos y, y todo eso influye. Y para una entrevista de trabajo es una cosa difícil, y, lo que, y por eso hago este reto, mientras hablo, yo muevo mucho las manos, y eso significa que estoy nervioso, o sea, bueno, a los que analizan gestos y cosas de estas saben que eso significa que mover las manos significa que estás muy nervioso, pero por ejemplo, si no las mueves nada, significa que pasas totalmente del tema, por lo tanto, lo que se tiene que hacer es un intermedio. No moverlas mucho, pero tampoco quedarte sin moverlas y tampoco moverlas demasiado, así que... El reto consiste en hacer lo contrario de lo que haces. Si mueves mucho las manos, como yo, tienes que evitar no moverlas. Y si la, las mueves poco, tienes que moverlas un poco más para equilibrar. Y eso es el reto de las manos para poder encontrar trabajo. Si haces entrevistas de trabajo y eso, te, servirás, te será muy, bastante útil. A mí ya no me sirve porque soy un, soy un inútil y, y al subir vídeos a internet eso me hace que me resta puntos para encontrar trabajo Pero si vosotros lo practicáis en casa y no lo subís ni nada, os servirá mejor que a mí, ¿vale? Bueno, esto es el consejo de hoy y tendréis que probar en vuestras casas, delante de un espejo o donde sea Mejor no subirlo a YouTube porque si lo subís a YouTube os pillarán y a mí me es igual que me pillen porque ya no encontraré trabajo ni nada. Pero vosotros todavía estáis a tiempo. Practicad y Practicad y encontrad trabajo, ¿vale? Este es el consejo serio de hoy. No hay más. Adiós. No es así como lo quería decir, pero bueno.